Hola que tal amigos, ¿cómo están? Mi nombre es Steven y les doy la bienvenida a un nuevo video. En esta oportunidad vamos a trabajar o vamos a hacer la configuración de la consola GitBags en Visual Studio Code. Entonces lo que vamos a hacer, regularmente si ya nosotros abrimos aquí la consola, vemos que regularmente eh, viene configurado como PowerShell y esta es eh, la consola de comandos PowerShell que pues a nadie le gusta, es una consola muy simple, muy fea, poco intuitiva, al igual que la consola de CMD, que es una consola negra, eh, allí queremos que no aporta mucho valor, es funcional pero que no aporta mucho valor, entonces para las personas que trabajamos en programación en desarrollo, ya estamos acostumbrados a GitBash, que es la consola que viene al momento de instalar Git, y esta consola es mucho más intuitiva, nos permite fácilmente ubicarnos en el directorio, ver los comandos por los diversos colores que nos provee, aparte que si estamos eh, utilizando Windows podemos utilizar algunos comandos de Linux, los cuales nos favorecen y nos facilitan el trabajo en el día a día. Entonces, esta consola es muy, muy sencilla. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a proceder con la instalación. Vamos a ver cómo se hacía anteriormente y cómo se hace ahora en el nuevo método 2021. Y eh, vamos entonces a realizar la configuración. Nos vamos aquí al Visual Studio Code. Vamos aquí a la parte de configuraciones. Configuración. Estando aquí en, en la sección de configuración nos vamos a ir aquí eh, como pueden ver en la parte superior les voy a dejar la eh, manera o el video para que vean cómo se realiza la configuración de Visual Studio Code en español ya subí un video anteriormente entonces es muy fácil de hacerlo entonces eh, vamos aquí escribimos Shell para que encontremos la configuración de la consola y nos ubicamos aquí en la parte media de las configuraciones aquí en terminal integrada eh, perfil por defecto en windows y vemos que nos arroja estas, estas opciones listo en esta sección donde tenemos estas opciones vamos a encontrar que está la powershell la cmd listo y la consola o la terminal de javascript pero no nos aparece la de Bash. entonces pues vamos a realizar primero la configuración y después de eso vamos a eh, definir Bash como eh, como consola por defecto entonces vamos aquí, abrimos la terminal con Control n o aquí en ver podemos ver el atajo de teclado según esté configurado eh, su computadora y vemos que aquí tenemos la PowerShell, la CMD la JavaScript pero lo que nos interesa es aquí donde dice seleccionar perfil predeterminado, perfecto, aquí encontramos las mismas consolas, pero no nos interesa ese botoncito que se llama perfiles, vamos a presionar ese botón perfiles, y aquí vamos a escribir eh, tal cual como se los dejo aquí, Entonces, git bash", la primera mayúscula y la B de bash también en mayúscula, perfecto, y ya aquí creamos una nueva configuración o un nuevo perfil ya la podemos ver aquí pero si lo seleccionamos vemos que sigue ejecutando la consola de PowerShell listo, que es la, la consola por defecto entonces qué vamos a hacer, listo ya lo tenemos aquí ahora vamos a esta parte de configurar valores de terminal le vamos a esta parte que se llama abrir configuración en formato JSON listo y aquí vemos las configuraciones de las consolas vemos que tenemos la terminal integrada PowerShell la eh, consola de CMD ¿listo? y aquí tenemos acá en la parte eh, inferior tenemos la GitBuds que es el, el, el recurso y el, el Pax que viene siendo pues, la ruta donde está ubicado el GitBuds como podemos ver el Pax en este momento está, aplica eh, está apuntando al PowerShell por eso ahora cuando le dimos, inmediatamente me abrió una consola de PowerShell. ¿Listo? Entonces, ¿qué vamos a hacer aquí? Vamos a, eh, aquí al buscador, colocamos Bash, le damos clic derecho a abrir ubicación del archivo. Y nos ubicamos en esta parte. Estamos en Programs. Ahí no, no cojamos esta ruta, sino que le damos clic derecho a abrir ubicación del archivo. Abrimos la carpeta BIN y esta es la ruta que vamos a copiar. ¿Listo? La seleccionamos, copiamos venimos aquí al visual la pegamos y colocamos el doble eh, contraslas aquí después de bin también y vamos a colocar vax.exe perfecto esta ya era la ruta eh, para eh, abrir la terminal de Batch, de bash y aquí lo único que nos hace falta es definir bash como consola predeterminada entonces yo ya puedo cerrar aquí Puedo cerrar aquí también lo que viene siendo la configuración eh, y hablemos nuevamente la terminal con Control N en mi caso y si selecciono en esta lista desplegable que vemos aquí vemos que ya si le ven Gitbush, inmediatamente me despliega la consola de Gitbush. perfectamente ya está, ya la está reconociendo según la parametrización que acabamos de realizar listo y vamos aquí a valores por defecto volvemos aquí a donde estábamos ahora en la consola integrada de windows listo y aquí en esta lista desplegable que nos sale vamos a seleccionar gitbass como vamos a ver ahorita va a aparecer y la vamos a seleccionar es decir que en ese momento gitbass es el valor predeterminado y vamos acá a esta parte de arriba nuevamente y vemos que ya aquí aparece eh, como valor por defecto o perfil por defecto eh, seleccionado para Windows está súper bien podemos entonces ya cerrar aquí cerramos también en esta parte cerramos aquí volvemos a abrir y vemos que ya Git Bash nos inicia pero aquí ya teníamos unas borremos todo para que quede nuevo desde cero y vemos que ya inmediatamente Git está iniciando eh, como valor por defecto vemos que aquí de hecho no lo dice y están las otras consolas por si las vamos a utilizar eh, o si las requerimos para alguna otra cosa listo, entonces eso es todo por el video les agradezco que hayan visto este video les eh, pido el favor que se suscriban al canal y me regalen una manito arriba para que estén pendientes del contenido que vamos a estar subiendo sobre Angular y algunas otras funcionalidades y herramientas de desarrollo como por ejemplo Visual Studio Code Así que muchísimas gracias y por aquí YouTube les estará recomendando un par de videos y una lista de reproducción para que sigan pendientes del canal.